Buenas, vamos a estudiar los parámetros para controlar el proceso de compostaje. Estos los vamos a poder dividir en físicos como bioquímicos. El primer parámetro que vamos a estudiar físico es la aireación. Ya lo ponemos aquí, aireación... Con la aireación eh, vamos a eh, incorporar eh, oxígeno a la materia orgánica y a liberar anílido carbónico. Se va a conseguir a través de volteos periódicos de la masa. ¿Y por qué es importante la aireación? Porque nos va a favorecer la mineralización y el aumento de compuestos únicos. Otro parámetro importante físico es la temperatura. Lo pongo aquí, temperatura... Y la temperatura eh, va a variar a lo largo de todo el proceso de compostaje. Nos va a permitir dividir todo este proceso en cinco fases. Una fase mesófila, una fase termófila, una fase de enfriamiento y una fase de maduración. La fase mesófila se caracteriza porque eh, tenemos temperaturas que van a ir aumentando porque se comienza el proceso de fermentación hasta los 40 grados centígrados. La fase termófila se va a caracterizar porque la temperatura sigue aumentando, el proceso de fermentación sigue produciéndose y alcanzamos temperaturas próximas a los 70 grados centígrados. Durante este proceso eh, se va a producir una destrucción de aquellos eh, microorganismos y organismos que son patógenos y también la destrucción de sustancias tóxicas. Una vez que termina la fermentación, se va a producir el enfriamiento de toda la masa compostable, entonces entramos en la fase de enfriamiento que se va a continuar con la fase de maduración en la cual pues, la masa compostable sigue disminuyendo hasta alcanzar temperaturas mesófilas eh, Otro parámetro que vamos a estudiar va a ser la humedad. La humedad. Humedad. La humedad también va a ser importante eh, porque eh, favorece la descomposición de la materia orgánica. Una, eh, una humedad óptima eh, ronda entre el 40 y el 60%. Sabemos que humedades superiores a este porcentaje nos van a eh, llevar a tener pues, medios anaerobios con los cuales nos van a producir tanto liberación de metano como de amonía. Dentro de los eh, parámetros bioquímicos eh, podemos destacar lo que es el pH. El pH, igual que pasa con la temperatura, va a variar a lo largo de todo el proceso de compostaje. En un primer lugar, eh, en la fase eh, mesófila, el pH va a disminuir por debajo de 5 para luego, en la fase termófila, alcanzar valores de 8%. 8,5, para luego en la fase de enfriamiento volver a disminuir alcanzando valores de 7 y manteniendo este valor de 7 durante todo el proceso de maduración. Importante es que en la fase mesófila esta disminución de pH por debajo de 5 se debe a que las bacterias mesófilas me están liberando ácidos orgánicos de bajo peso molecular. Y ya por último, el último parámetro es la relación carbono-nitrógeno. Relación carbono-nitrógeno. Esta relación carbono-nitrógeno va a ir variando a lo largo de todo el proceso de compostaje. Así partimos de una relación que está en torno a los 35-25 a una relación carbono-nitrógeno que está rondando los 10-20. Esta es importante, ¿por qué? Porque esta, la disminución de esta relación carbono-nitrógeno nos está indicando que se está produciendo la estabilización del compost. Bien, dentro de todos estos parámetros, indicar que los más importantes de todos, los que hemos estudiado, son la aireación ¿vale? y la humedad. Bueno, hasta aquí los parámetros para controlar el proceso de compostaje. Ahora, intentad resolver las cuestiones propuestas después de ver este vídeo.